a todos, gracias a los que se hayan conectado, los que estén por aquí ahorita, y vamos a empezar de una vez con esto, y bueno, la, el propósito de esto es principalmente compartir un poco cuál es el proceso para hacer un, un juego, ¿no? eh, más o menos cuál es el proceso, cuáles son los pasos que más o menos necesitamos saber, este... Eh, mi nombre es Kevin Esa, soy ingeniero de sistemas. Eh, de día me dedico a la programación de aplicaciones Android y de noche indago un poco en, en el mundo del desarrollo de videojuegos. En mi perfil de ish.io, eh, Aguilucho 5, van a poder ver algunos de, de los trabajos en los que yo he participado. Eh, y lo primero a tener en cuenta es que todo juego está compuesto de reglas, eh, reglas y objetivos, que estas además tienen ciertas condiciones, todo juego tiene ciertas condiciones para establecer cuál es el final o cuál es, eh, si el juego continúa en, en proceso. Eh, estas reglas deben de ser consistentes unas con otras, de manera tal de que no choquen entre ellas. Por ejemplo, si una de nuestras reglas de juego es que un... El jugador al alcanzar 100 monedas obtenga una vida. Y otra regla de juego podría ser que el jugador al darle una vuelta a un tablero obtenga 100 monedas. Si nosotros llegamos a poner estas dos reglas en un mismo, en un mismo juego podrían ser poco justas para, para los jugadores. Y este, este diseño de reglas normalmente está a cargo de lo que se conoce como el diseñador lúdico. O en inglés o en inglés el diseñador ¿no? el game design quien se va a encargar de que efectivamente estas reglas sean consistentes unas con otras de ajustar la eh, de ajustar la dificultad al público objetivo así como las, los, los sentimientos que él quiera transmitir a través de esa de esa regla o de ese juego por otra parte, eh, todo juego debe contar con un apartado visual atractivo, para cosas que son como los menús, los personajes, los escenarios, en, entre otros. Este trabajo suele estar eh, hecho, se suele, lo suelen realizar eh, diseñadores gráficos, ilustradores, modeladores 3D eh, y, y animadores. Eh, por otra parte, nunca debemos dejar atrás lo que es la música, el, el apartado acústico. Porque es el que termina de envolver o de atrapar al jugador y mantenerlo eh, jugando allí, eh, jugando, ¿no? con todo lo que es el tema de la música y, y los efectos de sonido. Estos tres elementos tenemos que agarrarlos y combinarlos de tal manera que podamos obtener lo que es un artificio de software nuevo en este caso un videojuego, donde mediante un lenguaje de programación vamos a estar plasmando principalmente las reglas al mismo tiempo que eh, de, se accede a lo que es el contenido multimedia en forma de sonido o, o de imágenes. Viendo esto de manera resumida, eh, podemos decir que hacer un, un videojuego o la estructura de un videojuego se parece eh, mucho a lo que es la estructura de una película animada, donde tenemos un componente de sonido, un componente de imágenes, más un añadido, un, un añadido de, de componentes de lo que es código. Que eh, en conjunto estos tres elementos y las reglas que querramos que plasmar en nuestro juego, las vamos a estar combinando y la vamos a estar en lo que se conoce como un engine de videojuego pues seguramente nombres como Unity, Unreal o Game Maker se les son familiares a algunos y estos elementos estos los combinamos en este engine y es el que nos va a dar como resultado final lo que es nuestro, nuestro videojuego ¿sí? eh, cabe destacar que estos son simplemente los Roles más básicos al, en lo que va a estar a, en lo que es la producción o el, el desarrollo de un juego como tal. Sabemos que hay otras producciones mucho más grandes que van a requerir, requerir cosas como testers, escritores e incluso actores a los que se le colocan herramientas de moni monitoreo de, de, de imágenes, monitoreo de, de, del movimiento de, de los actores, que luego son escaneados y procesados y convertidos en en modelos 3D o ilustraciones y ya con esto teniendo este pequeño abre boca ya de cierta forma ya podrías ya empezar a indagar por tu propia cuenta cuál es indagar para, para empezar a hacer tu juego y pero para que no empieces de una manera muy eh, Perturbada, por decirlo de alguna forma, me gustaría compartir algunos tips que, pueda, que le pueda ayudar a empezar en este mundo. Lo primero es que no, no tengan miedo a, a copiar. Eh, copiar las cosas de otro te da perspectivas, te da cómo deberían de ser los resultados finales a, lo, a donde tú quieres llegar. Y además, copiar, el proceso de copiar te ayuda a pensar, eh, ¿Por qué eso, eso que estás copiando fue hecho de esa manera? Eh, además te ayuda a ver qué otras posibilidades para alcanzar eso, ese objetivo e incluso a cómo alcanzar eso, esa meta, esa meta es de copiar eso que, está, que intentas hacer. ¿Sí? Cuando estemos empezando es muy recomendable enfocarnos en proyectos pequeños. Eh, y... ¿Qué quiero decir con proyectos pequeños? Pensemos en un, un, por un momento, en un juego RPG tipo Final Fantasy, eh, como, como Final Fantasy, que suelen durar alrededor de unas 120 horas, unas 150 horas. Hacer que tu juego dure esa cantidad de tiempo realmente es una actividad bastante laboriosa y complicada. E incluso si estás pensando en llevarlo a unas 80 horas, sigue siendo una meta bastante grande. Entonces, con 5 minutos, 5 minutos, comenzando, 5 minutos, hacer que un juego dure 5 minutos, ya que tu juego, hace, si hace que tu juego dure 5 minutos, ya habrás alcanzado bastante, un, un, una meta bastante satisfactoria, este, no solo eso, sino que seguramente habrás aprendido a usar herramientas nuevas, seguramente has adquirido conocimientos nuevos, y ya estarás pensando en cómo hacer tu propio, tu próximo proyecto, eh, de una manera mejor con eso que has adquirido, a partir de uno, uno tras otro. Y es, sea ser persistente, ser persistente con nuestro juego y a medida que seamos persistentes, no ir perdiéndole el miedo al fracaso. El fracaso no, no hay que, es una parte más, una etapa más del proceso de, de aprendizaje. Tomen como ejemplo cuando estaban aprendiendo a leer, ¿no? Que seguramente en un principio veíamos una, un, una letra, luego veíamos una sílaba, leíamos esa sílaba, e íbamos sílaba a sílaba. Y cuando terminábamos de leer todas toda las toda la sílabas de esa palabra, es que releían la palabra completa. Y tanta fue la práctica que en algún momento este, nos empezó a salir cada vez mejor. Ahora seguramente lees las primeras palabras de una oración, la última palabra, y ya con eso puedes interpretar muy bien cuál es el sentido completo de, de esa oración. Entonces, seguir practicando y no tenerle miedo al fracaso. Y mediante este consistente, con, eh, con, mediante el seguir practicando y practicando una vez, cada vez Y cada vez a ir haciendo lo mejor nos va a, a ayuda, nos va a ayudar a conocer y establecer límites. Ya sean límites en nuestras habilidades, límites en el tiempo, límites en la calidad del proyecto, límites incluso financieros o incluso financieros, si podemos acceder a ciertos recursos o si no podemos acceder a ningún otro recurso. Y seguramente en algún momento, ya con eso, vas a ir a empezar a tener tus propias ideas, vas a querer desarrollar tus ideas. Entonces, mi consejo aquí sería que no tengas miedo de compartir tus ideas. Eh, cualquier idea que no se comparte simplemente y no es difundida, simplemente está destinada a morir en la muerte de la persona que la pensó, que la ideó. Eh, las ideas, por sí, las ideas no son juegos, los juegos hay que trabajarlos, lo que realmente vale de una idea es trabajar todo el proceso para comple completarlo y cumplirlo. Y seguramente cuando termines tus resultados final no se va a parecer mucho a, a, a esa idea inicial, porque hay ciertas restricciones que según no conocías o simplemente al compartir tu idea con otra persona surgieron cosas nuevas que se podían añadir para... <coughs> hacer esa, esa experiencia aún mejor y, y bueno piensen que si en algún momento Shigeru Miyamoto habrá dejado de compartir ideas con sus equipos de trabajo en Nintendo ¿no? es algo para pensar eh, y bueno hacer trabajo hacer juegos es una como bien dicho, ya, ya he dicho es una actividad bastante complicada por eso evitemos trabajar solo eh, trabajar en equipo ayuda muchísimo en lo que es la motivación ayuda a mantener el, la ayuda eh, ayuda a mantener la, la, la motivación entre unos unos con otros y además de es que acelera muchísimo lo que es el, el aprendizaje y simplemente se la pasa mejor llevando un, un trabajo en equipo un juego en equipo además de que piensa que las principales áreas de conocimiento son lo que es el, el código, la ilustración, las artes visuales, la música y el diseño lúdico. Es muy complicado que una sola persona sepa hacer todas esas áreas bien. Y además de que sea muy complicado que, sea, que las haga todas bien, supongamos que de, hay personas que realmente les, les va muy bien en todas estas áreas, pues seguramente el tiempo que va a requerir para aprender o, o para implementar todo lo que quiera implementar, realmente va a ser muy alto. Entonces, el dividir nuestras tareas entre varias personas simplemente va a ser menos frustrante ver un, para ver un resultado final. Y una de las formas de conocer personas con las cuales hacer juegos es asistiendo a lo que conocemos como los genjans. Los genjans son eventos que buscan promover la interacción entre todas estas personas de manera tal que en conjunto ellos formen sus videojuegos. En unos tiempos bastante limitados, unos tiempos, realmente unas restricciones de tiempo bastante estrictas. Hay jams que duran dos semanas, una semana, hay otros que duran simplemente horas con el único fin de reunir estas, todas estas personas y hacer un juego totalmente nuevo y siempre bajo alguna temática común de, entre todos estos game que hay que se suelen celebrar por allí ya sean de forma presencial online tenemos el global game jam el global game jam es una organización sin fines de lucros que se encarga de organizar este, este evento, el evento, uno de los eventos más grandes de este tipo, el cual se celebra el, siempre el último fin de semana de enero, este, donde se reúnen todas estas personas para hacer juegos en simultáneos alrededor del mundo en tan solo 48 horas. Estamos hablando de ciudades como Tokio, Japón, en lugares como Londres, Inglaterra, pasando por lugares como Rámala en Palestina, o Addis Abeba en Etiopía, Rosario en Argentina, o Honolulu en Hawái, que suelen ser los últimos en empezar este, este evento. En fin, estamos hablando de que para enero del 2020, el Global Game Jam se estaba llevando a cabo en 934 sedes, distribuidas en alrededor en 118 países y se contó con una participación de 470 473, 48 ,753 personas los cuales en tan solo 48 horas lograron hacer 9601 juegos esto nos pone a pensar bueno y dónde, dónde está Venezuela en todo este, este evento hay influencia de Globo alguien ya en Venezuela pues déjeme decirle que de la mano de Ciro Durán y Yole Quintero, en el 2009 se hizo el primer Game Jam acá en Venezuela, que fue parte del Global Game Jam. Y no solo eso, sino que este evento no, no solo se quedó allí, sino que se ha estado repitiendo año tras año tras año en, los últimos, en la última década. Y la influencia del de Caracas Genyán fue tanta, que para el año 2013 ya se estaba celebrando en Maracaibo. Eh, para el año 2017 se tuvo la primera Genyán en Lara, específicamente en Barquisimeto. Y ese mismo año, en el año 2017, yo viajo hasta Caracas, eh, para vivir la experiencia de, de lo que es un Genja, y fue tan buena, tan emocionante, tan chévere, que en el año, que no solo asistí, los, sino que decidí asistir los dos siguientes años, y por mi mente siempre pasaba el pensamiento de que, bueno, ya está en Caracas, y esto no se puede quedar solamente allí, por lo que este año, en enero de este año, junto con un equipo grandioso de voluntarios y colaboradores, logramos traer la experiencia de lo que fue el, el Maracay Geng donde estuvimos compartiendo, eh, disfrutando un rato allí, eh, en las instalaciones de lo, del Museo de Insectos de la UCB, el MISA, donde tuvimos como resultado, logramos hacer, en esas 48 horas, tres videojuegos y un juego de mesa. En fin, estamos diciendo que para el enero del 2020, en Venezuela teníamos cuatro sedes haciendo juegos en simultáneo, eh, y se contó con 150 participantes y 34, y se, donde se lograron hacer 34 juegos en esas 48 horas. Y si alguno se pregunta si realmente los videojuegos, hacer juegos, es algo que en lo que ellos podrían destacar o participar de alguna forma, pues déjame contarles una historia que leí hace años en el blog de Ciro. Y es que para después de la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba totalmente devastada, totalmente destruida. Pero eso no impidió que allí se generara uno de los movimientos de cine más influyentes que existe, que se llama el neorealismo italiano. Y algo muy interesante de este movimiento de cine es que llegó un momento en que ellos usaban solamente las herramientas que tenían a, a su alcance, a tal punto de que empezaron a contratar a no profesionales para ponerlos a, a rodar a, a, para rodar sus películas cosas como que mira necesito mi película un limpiabotas ellos iban y buscaban a un limpiabotas real de la calle y lo ponían en la película que necesitaban a, a, un, a una mesera iban buscaban una, mes, una mesera y a grabar ha dicho es lo que decían estas personas y lo que quiero decirles con esto es que seguramente, posiblemente, en tu juego estés necesitando de alguien que haga diseño de niveles. Pues, a lo mejor, un arquitecto, un estudiante de arquitectura podría funcionarte muy bien para lo que estás necesitando. Que quieres contar una historia grandiosa. Bueno, a lo mejor, si te juntas con unos escritores o con unos ilustradores de, de cómic, podría funcionar fantástico eso. Con esto lo que quiero decirles es que no se vean limitados, no se vean limitados a empezar a hacer sus juegos, y quiero invitarles a que empiecen, empiecen, empiecen a hacer sus juegos, no se, no se limiten a, a sus ideas, a lo que tengan allí, y eh, si vienen a hacerlos con nosotros en nuestra próxima edición del Maracay gen que va a estar desde el 29 de enero hasta el 31 de enero. Pues, mucho mejor, ¿no? Una vez más vamos a ser parte de lo que es el Global Game Jam. Este, que por primera vez en 10 años de su historia va a ser totalmente online. Vamos a estar en las, en las plataformas de AirMeet y Discord. Pronto abriremos las instrucciones van a estar disponibles a un precio de un dólar y si alguno de los que nos está viendo bueno tiene alguna pregunta pues este, los leo o también podrían dejar sus preguntas en los comentarios y yo pasaré a responderlas luego con todo gusto ¿Cómo vamos a hacer para formular los equipos? Bueno, vamos a eh, contar con algunas dinámicas para poder solventar eso. Eh, de hecho, la plataforma del Meet, eh, aquí estamos pensando principalmente para lo que es la formación de equipo. Tiene algo que son como especie de mesas virtuales, donde tú podrías sentarte allí y participar en el en un equipo que esté sentado en esa mesa o podrías tranquilamente cambiarte de, de mesa. Okay. Dos días será el evento. El evento va a estar desde el 29 de enero, vamos a estar alrededor de las 5 de la tarde, hasta las eh, 5 de la tarde del 31 de enero. Dura 3 días, 48 horas continuas. Maracay Game limitada limitado para residentes de Maracay. Eh, no, no, no va a estar limitado para residentes de Maracay por el hecho de que... Por ser algo totalmente online. Mas, sin embargo, mi recomendación es que asistas a los Geng Yang Que estén más cerca de, de donde estés viviendo. Porque la, la idea es que en el año 2022. Puedas asistir de manera física al Global game de ese año. Este, o simplemente para conocer personas que estén más cerca de, de tu lugar de, de residencia. <risa> nada más lo peino <risa> ¿hay que tener un conocimiento básico para participar? Eh, no, realmente no uh, simplemente podría formar equipo con otra persona que sepa un poco más, que tenga más experiencia haciendo juegos este y, y aprender de, de esa persona. Una otra pregunta, okay. Voy a esperar unos cinco minutos más y si no hay más preguntas, nos retiramos. Uh, ¿Han creado algún tipo de Discord o plataforma temporal Pre-Game Jam Aragua? No, no hemos creado alguna plataforma pre previa. Sin embargo, hay algunos servidores de Discord de, de acá de Venezuela. Donde podrías ya ir viendo algunas alguna de las personas con las que podrías conversar acerca del desarrollo de videojuegos. También hay un grupo en Telegram que es bastante activo. Eh, y hay otro grupo en Facebook, también muy, muy, muy activo, el más longevo de todos los grupos. Eh, sin embargo, también vamos a estar creando, creo que voy a dejar aquí mismo en la descripción del video, eh, este, un Discord y un AirMix de pruebas para que vayan entrando y viendo cómo funcionan el, las plataformas. El Game Jam de este año tendrá un costo de entrada como del año pasado. Sí, va a tener un costo de un dólar. Eh, los links de qué? Los links que estoy hablando sobre la descripción, sobre el Discord y el Hermit. si son esos. Sí, los voy a dejar ahí en, en la descripción. A ver, unos dos minuticos más para las preguntas. <risa> ah, esas preguntas troll, porque son elementos diferentes, amigos. <risa> Que ya no hay más preguntas. A ver, una nueva. hay una nueva. Una vez formado, los grupos asignarán un servidor en una plataforma predeterminada, o ya depende de la decisión del grupo en qué aplicación se van a, a comunicar. No o sé, sea, la idea es que te quedes allí en el servidor de Discord. El servidor de Discord tiene la. O en, tiene la opción de crear nuevos canales, entonces la idea principal es crear canales por, por grupo para que te mantengas mantenga la comunicación a través del servidor de Discord. Y Hermit tiene, en vez de canales de chat, tiene mesas virtuales. Cada mesa virtual es similar a un canal de, de Discord. Solamente si lo preparas para ti, tú mismo te paras en la mañana. Pues... que con esto podemos darlo por terminado, por pues cumplido esto. Y muchas gracias por todo lo que, que entraron, ¿no? lo que nos están viendo en vivo. Y para los que estén viendo esto en diferido, pueden tranquilamente dejar sus comentarios, sus preguntas en los comentarios y yo pasaré a responderlas de luego. Muchas gracias a todos.